vamos a la construcción del a primer reactor. Obviamente a la gente se le, se le desinformó, se dice que iba a ser una, una gasoeléctrica de un, de un principio. ¿Por qué? Porque pasa aquí el, este, el gasoducto que va a bonito. Y después nos dijeron que no era cierto, que siempre iba a ser una, este, un reactor nuclear. Y es por eso que nosotros nos organizamos desde aquellos años, ya son más de 34 años, y bueno, como una alternativa más para poder seguir continuando la lucha, eh, pues a alguien se le ocurrió hacer el personaje, el ecologista universal, y que ya llevamos el, el mismo tiempo, ¿no? O porque en el caso hay tantos problemas que hay en el, en el país: eh, hay problemas de la pérdida de los manglares, la pérdida de, de flora, fauna, ¿no? contaminación de ríos, lagunas. Bueno, no acabamos. ¿no? Pero en este caso muy particular, los, los fines de. Las Semanas Santas siempre iniciamos un viacrucis eh, como, meramente como un evento simbólico de que los ecologistas estén, estamos en contra de la imposición y en contra de la inseguridad ya que reactores como la, el que está aquí en la, la Laguna Verde pues no debemos olvidar que Fukushima, Japón el eh, problema tan tremendo, ¿no? que todavía no saben cómo solucionarlo Chernobyl, Chernobyl otra muestra más que hasta hoy en día pues hay pueblos fantasmas y que de alguna manera, obviamente, no es que descarte yo el avance de la ciencia de México. Pero creo yo que estamos un poco alejados de la realidad sobre el manejo y control de la energía nuclear. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo este recorrido? Este recorrido llevamos 32 años, pero... Bueno, como el personaje, 32 años, pero ya antes nos estábamos dedicando como unos 3 años más, pero ya sin uh -huh. eso. ¿Qué ¿no? eh, distancia recorre alrededor de este recorrido y desde, de qué punto a qué fin Bueno, nosotros salimos de la ciudad de Jalapa, Veracruz, salimos de, siempre de la catedral. Eh, siempre nos han acompañado algunas personas, mostramos, simbólicamente también pero recorremos al día un promedio de 20-25 kilómetros. Depende también hay veces de lo que es el, el sol. ¿no? Obviamente hoy salimos un sábado en lugar del lunes por cuestiones también del cambio que ha sufrido, ¿no? el cambio climático. ¿no? Y no nos queremos exponer a un golpe de calor, ya que de alguna manera algunos compañeros hemos sufrido eso, ¿no? un golpe de calor y después nos convulsionamos porque eso no es un juego, eso es muy serio, ¿eh? Y, este, pues tenemos que ver primeramente por nuestra seguridad personal. Obviamente, independientemente de todo eso, pues también nos estamos dando cuenta que vivimos en un estado de los más inseguros de, del mundo. ¿No? Nos, hemos, eh, nos hemos vuelto un, la fosa más grande del mundo, siendo yo, Veracruz. O sea, no nada no, más no, teníamos un problema con un gran ratero del mundo, sino que tenemos una de las fosas más grandes del mundo por la inseguridad, ¿no? por los levantones. ¿no? Por asesinatos, por este, cobro de piso, que sé, tantas cosas. Y yo siento que, aunque siente uno que se despía uno verdaderamente del, del punto objetivo, pero tenemos que denunciar todo eso. Porque eso muestra y demuestra que estamos en uno de los estados más inseguros y donde se ha generado la violencia. Porque el imponer una planta nuclear es violencia en contra del pueblo de la Así es que pues ahí estamos, en uh -huh. pie de lucha todavía, con lo que se pueda, donde uh -huh. si se puede y con